Mucho más, mucho más de 500 años La necedad de existir y vivir como nos plazca La necedad de existir y vivir como nos plazca Poseer en lo que siempre ha sido nuestro Ser en lo que siempre ha sido nuestro y extraer de ello nuevos sueños. El vuelo, amigo, compañero. Aún es el tiempo de olvidar ese gran duelo de la muerte y del cruel acribillamiento de todos, todititos, los ancestros. No es momento de mirar únicamente al cielo. Que es parte de este sueño Si aprendimos a rezar hoy es el momento Para enterrar para siempre la vergüenza No es tiempo de morir ante el embate De ideas que envenenan nuestra sangre Somos pueblo y tendremos fortaleza para hacer de nuestra vida la alegría Si hay cobardes que a traición nos asesinan Sabremos descubrirlos a buen tiempo Se agazapan en membretes innombrables cuál lenguaje de puñales de conquista que fue un encuentro y encubrir así la cruel conquista nuestras carnes también nuestras montañas son testigos de la bestia que asesina no te espantes niño y acércate al regazo de un terrible ser que no abandona la esperanza de escribir Hacia un futuro Y así lograr Un pueblo sin cadenas Si lograron un lenguaje De mentiras Con que esconden Su poder y su malicia Forjaremos nuestro propio diccionario Para no caer por este por fortuna se ha quedado, haremos de él otra arma de defensa. Grita, mata si es necesario o pues la última carta es la existencia No olvides que ya somos cientos de millones Que al estar juntos somos fuerza de ciclones Mira atrás y mira para adelante La experiencia germina nuevos sueños coraje, guárdalo siempre contigo, habrá tiempo que puedas expulsarlo, ve despacio, no aspires, perfecciones. al fin y al cabo, así somos los humanos, piensa bien que tenemos los valores, que los viejos manos. Al fin y al cabo, así somos los humanos. Piensa bien que tenemos los valores que los viejos, malo, bien nos han legado. Mira atrás y mira para adelante. La experiencia germina nueva. No Diseñado con tu sacrificio y con tus ganas de ser un nuevo ciudadano. Mira, respeta por favor la experiencia de los abuelos, las abuelitas que dieron.